¡Eh! ¡Uy, qué cara tengo de, de estar aquí encerrado! Bueno, a ver, que vamos a, eh, Estamos pensando esta mañana igual. Estamos aburridos, porque estos días que estamos todos encerrados, bueno, aunque yo tengo que ir a trabajar todavía por estar trabajando en la agricultura. Pero vamos, que estamos aquí pensando dando vuelta a la casa. de qué hacemos ya, porque ya estamos hinchaicos de hacer cosas. Uy, qué malo, qué fría más manos. Qué frías más manos, qué manos más frías. Y hemos decidido pues. ¿Os acordáis que tenemos un vídeo por ahí que os dejaré por aquí de un tag de los novios? Pues digo, hostia, podemos hacer el tag de los novios en cuarentena. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos decidido eh, hacer, sin que el otro lo sepa, unas preguntas para hacernos durante, durante la cuarentena, ¿no? Y yo creo que puede estar divertido, porque ya sabéis, nosotros ya sabéis que somos una pareja un poco extraña también, porque, si sí, es verdad, somos un poco raros. Pues no, nos gusta estar riéndonos mucho, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que uf, ahora estos días he fastidiado y, y muy fastidiado, pero bueno, como siempre estamos haciendo gilipollas, por decirlo de alguna manera, hemos decidido hacer esto, así que yo creo que podemos empezar, empiezas tú y luego sigo yo y nos hacemos una pregunta el uno al otro, pero nos contestamos los dos, es decir, si la pregunta que me haga a mí, ella también la tendrá que contestar, no sea que ponga algo, alguna cosa que sea escabrosa y tal... Y no la comamos nosotros solos. Entonces, vamos a hacer los dos los que, digamos, contestemos a la pregunta, ¿vale? Así que, Elena, empieza tu, tu primera pregunta. ¿Cuál es la mejor comida de la cuarentena? Pues la que se come. No. Uf, lo estoy pasando muy mal. Ella se ríe, pero... Voy a ser la única persona en España que adelgace con la cuarentena. lo digo de verdad. Estoy pasando mucha hambre. Estoy pasando muchísimo hambre. Pero bueno, a ver, vale, vale. Ver, Estamos comiendo muy bien, ¿eh? Estamos comiendo sano, bien. sano, lo que pasa es que pasa hambre. Yo pasa hambre. Yo es, que, yo es que tengo una hormigonera de, que coge... Es mi hormigonera, vamos, increíble la comida que puede coger mi hormigonera. Y Yo le pongo poco. Y me pone poco. Pero bueno, a ver, las comidas están... Ayer, por ejemplo, cenamos pizza y... Y como También, delicias de vale. pollo con queso Y estamos comiendo bien, estamos comiendo salada Estamos comiendo arroz, estamos comiendo poco Hoy vamos a hacer dura. Hoy vamos a hacer couscous Vamos, que, que no estamos comiendo mal tampoco, ¿vale? <risa> ¿Y tú cuál es tu comida favorita de la cuarentena? ¿No lo No sé, a mí me gusta todo No, ya comento, eso es verdad Ven, Ahí va la mía a ver, a ver. ¿Cuál es tu look <risa> ideal para la cuarentena? Oh, porque llevo? Esa <risa> yo tengo dos modelitos, tengo el pijama de rayas por la noche y el pantalón corto y la camisa que pilla bueno, esta camisita está chulísima, me la regaló María José mi cumpleaños fue, ¿no? esta está muy chula, está con Goku, con el maestro Rossi, con Krilin y con Bulma pero bueno, el look es el antra chanda. antrapajoso, sí, o chanda, o leggings, ella y yo vamos, yo estoy en pantalón corto porque yo tomo calor, yo es que siempre tengo calor mm. Venga, te toca a ti la tercera pregunta La segunda Bueno, tu segunda, la tercera en total ¿Cómo lleva la limpieza en la cuarentena? Bueno, yo la limpieza mejor que cuando no estamos de cuarentena Porque como ella se queda en ella, casa Es que no le gusta limpiar Uf, odio limpiar, de verdad no sé, pero A ver, no, pero lo hago <risa> <risa> <risa> Joder, vamos no, a pensar que soy un marrano A ver, que limpio, pero no limpio igual que ella O sea, ella limpia, ella es, vamos <risa> Ella, vamos, que yo, que no, que yo ese nivel de perfección de limpieza nunca lo he tenido. Ni lo, ni lo voy a tener. Pero, pero bueno, que a ver, que sí limpio lo que sí que es verdad, que ella, como sale menos que yo, porque aunque trabaja todavía, sí que es verdad que está saliendo menos, porque su trabajo no es no la dejan tampoco ir a las cooperativas y eso, pero vamos, que se está limpiando más ella que yo, yo estoy limpiando una mierda, yo, yo voy... Y cuando se puede limpiar tampoco... <risa> Me está hundiendo la miseria. Bueno, pues eso. Que limpia más ella. Venga. Venga. A ver. Venga, ¿qué series te gustan más para esta cuarentena? Hombre, el Netflix. No, pues, hemos visto Elite, hemos visto SES Education. Sí. Y ahora vamos a ver si vemos vis a vis porque somos los raros que no hemos visto. No, vis a vis ni la casa de papel. La somos las únicas personas. Que... Oye, oye, yo en esta cuarentena, si no habéis visto Juego de Tronos. Yo, yo la vería porque es ideal La 40 es para ver Juego de Tronos Pero sí que es verdad que nosotros hemos visto Élite y nos ha encantado Nos ha enganchado, que pensábamos que no nos iba a gustar Mucho al principio, pero bueno Era Desde él. el primer capítulo a mí me ha enganchado ¿eh? Y luego también nosotros nos gustaba mucho La de las chicas del cable, nos ha gustado Pero por decir alguna serie Que luego tenéis ahí 20.000, yo me pongo en Netflix Y muchas veces no sabes qué serie ver porque hay 500.000 Pero bueno, que es un buen momento Para ver series ¿No? Sí, Venga, la tuya. Tercera pregunta. ¿Cómo lleva el ejercicio en casa? <risa> ¿Qué ejercicio? Pues bueno, contando que ni limpio ni tal, pues ya ejercicio poco. Porque ¿qué ejercicio haces en casa? Te vas a poner un video pues ahí a hacer... yo sí lo hago, él no. Bueno, yo no hago ejercicio porque yo estoy yendo a trabajar todos los días. Aunque sí que es pero verdad que, que voy por la mañana. Voy, bueno, sí, pero al final yo en el trabajo intento ir andando a los sitios. Intento andar, moverme. O sea, tengo esa suerte entre comillas de, de poder mmm, pisar la calle aunque sea pisar el trabajo mi trabajo es el campo pues al final en el campo sí que puedo pasear y eso pero vamos que también te digo una cosa que, que estoy más delgado claro, que, por la comida, que, que así que te digo yo que ejercicio sí que es verdad que echo he hecho de menos el gimnasio echo he hecho de menos salir a correr que me estaba empezando a gustar a salir a correr por eso lo he hecho de menos pero bueno sí que qué vamos a hacer tenemos que esperar la mía ¿Qué cosas has hecho que no se las hace cuando, cuando estás todo normal? ¿Qué cosas has hecho en la cuarentena que no, no solías hacer en tu vida cotidiana? O sea, hemos hecho un puzzle. Bueno, eso sí, vale, eso cuenta. Hemos hecho un puzzle. Hemos hecho li limpieza en ¿no? general. He <risa> <risa> limpiado la cocina con la lona. Pero eso lo no soles hacer. Las losas no Ah, bueno, vale, sí <risa> Pero limpiar solo es limpiar, aunque no estamos de cuarentena Sí, pero hemos organizado las cosas He cambiado la terraza de sitio Sí, ha cambiado cosas de la casa de sitio Sí Por hacer algo Un día llegué ¿Sabes lo que me hizo un día? Lo voy a contar Un día compraron un celpudo nuevo no Y cuida, había salido de... Pues. C... Bueno, había, era la cena de empresa, era ah, Navidad mira. Y me, bueno, me pasé Era el mediodía. Bueno, me, me fui de comida y aparecí en casa <risa> las... 3, 4 de la mañana, no lo sé. Bueno, a partir de tarde, pues ¿sabes lo que hizo? Me cambió el celpudo. Y yo venía un poquitito así contento. Venía borracho. Mamá. Bueno, venía contento. Venía yo borracho, no me emborracho. Yo no, yo soy una persona que sí, sí, sí, se, sí, sí, sabe sí, sí. beber. Bueno, la cosa es que me cambió el celpudo y madre de Dios, lo que sí. sufrí. Tu... ¿Vosotros sabéis lo que es llegar con la papa a casa y mirar a Oliver que el celpudo no es el tuyo? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Si alguna vez queréis joder a alguien, cambiarle el pudo Que es que os lo juro por Dios Que no, que... Que dudó que... Hostia, 3. que si dudé, tardé en meter la llave Digo, uff. digo y canto no te... Bueno, gracias a Dios Que el vecino tiene un puesto en la puerta eh, Un tema de lo de la alarma Y dijo, uy, pues si vas, esta es la casa del vecino Esta no es mi casa, pero la al lado Es sí. la del vecino sí. y sigue ahí, entonces ahí ya me decidí A britar. pero bueno, es una historia que algún día contaré por encima me trajo un regalo no le gustó Venga. ¿Qué? <risa> ¿Qué lado. Bueno, robé un pascuelo en Navidad porque ella quería comprar un pascuelo y no habíamos ido. Sí, entonces yo se me ocurrió coger un pascuelo de un de aquí, de, de un árbol. <risa> ¿De un jardín? De un ja Pero bueno, que ya está, ¿eh? Que no, era un árbol de pascuelos ah, y cogí no. un maceto. Ven. Ah, me toca a mí, ¿no? Eh... No sé. No, te toca a ti. Ah. Cuarta pregunta. ¿Cómo va la captura de Pokémon en casa? Casquerosa, sabía que me lo iba a decir, ¿eh? <risa> <risa> a ver, bueno, yo... Todos los días, yo me gusta... todos los veces porque vale. hay en casa. Yo soy un friki del Pokémon GO, ¿vale? Está loco. Y, pa, vale, pero, pues, ¿cómo va? porque Has hay una dos cuentas. Dos. Bueno, hay una parada, hay una parada, porque se necesitaba cosas. Hay una parada aquí a lado de casa, entonces yo lo enciendo y cojo la parada que hay. Es, es lo que me muevo yo con Pokémon GO. <risa> Madre mía, en cuanto esté esto bien, me voy a salir a la playa Hostia que no, voy a estar un día entrojando al Pokémon Voy a hacer 50 kilómetros un día andando sí. Bueno, no me lo creo ni yo No, no tanto Bueno, no sé, hay cosas más importantes que hacer cuando nos dejen libres Venga, la mía ¿Qué es lo que echas de menos en esta cuarentena? ¿Qué, qué es lo que me ha hecho de menos? Sí el salí, el ve a mi amigo La familia Bueno, nos vemos por teléfono, hacemos videollamadas Que sí. antes nunca hacíamos tantas videollamadas Ahora nos esto es Yo creo que somos nosotros y toda España Y te aprovechas también para hablar con gente Que llevabas tiempo sin hablar Que es una pena porque al final nos damos cuenta De que no damos importancia a la gente que tenemos lejos sí. Y tal Ver la playa la pla Eso sí que es una cosa que se echa de menos El sol y la cara Ir de tapas Uff Ir de etapas estar, ¿sabes? Salir a la calle, Me estar. Está bueno, yo no lo estoy llevando mal del todo, pero, pero sí que es verdad que, que hay cosas que no le damos importancia, y ahora que estamos todos encerrados, le estamos dando más importancia. Pero bueno, a ver, que tenemos que salir de esta y, y ya está. Y si, cuando eso ya habrá tiempo de ir a los bares, ya habrá tiempo de, de frecuentar sitios, ir a la playa y demás. Pero bueno, ¿qué? Queda una, ¿no? Queda la tuya. No, he hecho cuatro. ¿Ha hecho ya las cuatro? Bueno, no sí. A... Si tengo, tengo otra si quieres. Venga, a ver, di otra. Tiene una de regalo, ¿eh? Va a aprender algún baile en casa. <risa> <risa> a ver, voy. Me la has prometido. Vale, sí, venga, le he dicho que voy a aprender a bailar sevillanas. <risa> <risa> no se lo cree ni él. Soy la cosa más torpe que hay, pero escucha un total No, pero a ver Aprendió a dar palmas Pero que estamos haciendo... Mira, yo... Ahora hay cosas que tenía aparcadas que las estoy haciendo, que es, por ejemplo... Estamos mmm, intentando ver algo... Re, bueno, algo de inglés, un poco, poca cosa y tal... No hemos apuntado a cursos de, de ingenieros. ¿no? Hemos, sí, aquí en Almería hay un colegio de ingenieros bastante chulo que os dejaré el enlace por ahí también. Sí, si bueno, el que sea, los que se ingenieros, si para que voy a dejar el enlace si habrá ingenieros agrícolas nada. No, pero bueno, han hecho una iniciativa de hacer cursos de formación todos los jueves desde, desde casa. Y oye, el otro día hicieron un curso interesante sobre herramientas para el teletrabajo. Y bueno, rollos de nuestro gremio, pero que, pero que bueno, pero bueno, que está nosotros bien. Nos nosotros nos sirve. Y luego también, pues eso que decimos el inglés, estamos yo empezaba bueno, tenía un libro ahí pendiente también de agricultura, que había empezado a leerlo y que leía. Estaba viendo muy poco, pues ahora intentaré leer un poco más, a ver si me lo acabo. Yo qué sé, lo del puzzle, que llevamos tiempo sin hacer puzzles, retomamos lo de los puzzles. Vemos series que tampoco somos de ver series porque es que no tenemos tiempo. Y ahora no es que tengan más tiempo, pero sí que es verdad que, como todo el tiempo, más tiempo. Sí, no es que tengan más tiempo pues sí porque comemos juntos. Que eso también estamos haciendo la vida juntos. Que, que eso se agradece también un poco, sabes, porque es que al final el ritmo de vida que llevamos con los trabajos, pues no son horarios compatibles muchas veces. En verano ya ya trabaja menos, yo trabajo más, en fin. Que es difícil que Historia. estemos eso, historias. Pero bueno, que, que ya está. Que yo creo que con esto ya nos ha quedado un tag de los novios bastante chulo, ¿eh? Creo. Y va a ir del tirón encima. Y aparte os voy a decir una cosa: si queréis que suba algún vídeo, queréis hacerme alguna pregunta, ahí os la dejo en los comentarios. Si queréis que hagamos alguna cosa tal, porque es que ahora, ¿qué, ¿qué haces? Es que tenemos tiempo hasta para hacer chorradas. <risa> Todo el mundo. Todo el mundo. Así que bueno. Solamente eh, los que veis este vídeo, dadle mucho ánimo, dados mucha fuerza y para adelante que, que al final saldremos. saldremos y saldremos, además, lo de ahí, al final saldremos, <risa> es verdad, porque no vamos a estar encerrados. Toda la vida? vida, al final saldremos. Así que nada, chiquines, que a disfrutar y pasarlo bien, ¿vale? Besillos.